...estamos visitando un cultivo familiar de varios hermanos... ...este cultivo destaca por el tamaño voluminoso... ...que llegan a adquirir los ejemplares que se cultivan en él... ...estamos hablando de megaplantas... Para, ...evidentemente para poder cultivar megaplantas... ...necesitamos que estas pasen lo más desapercibido posible... ...por eso se ha construido toda esta ...esta paliza concretamente está realizada... ...con una especie de leguminosas trepadoras... ...las leguminosas tienen la ventaja de fijar el nitrógeno atmosférico... ...esto nos facilita una mejora en el crecimiento vegetativo de las plantas. Al hablar de megaplantas... ...esto se traduce en un riesgo muy considerable de padecer roturas... ...para evitar las roturas hay que amarrarlas a un tutor... ...viene en este caso un tutor central... ...ya que estamos hablando de un crecimiento vertical... ...y junto a ese tutor central hay unos tutores laterales... ...que van amarrados las cuerdas... ...para evitar que las ramas puedan sufrir roturas... Para cultivar megaplantas es imprescindible tener un suelo muy rico en materia orgánica. Esto lo conseguimos realizando un abonado de fondo en el invierno, bien con estiércol de oveja, con estiércol de coneja o cualquier otro que dispongamos. El estiércol de oveja es el más equilibrado y el que más nutrientes contiene, a razón de 5 o 10 kilos por metro cuadrado, es lo, lo que se suele aconsejar. Yo recomiendo hasta incluso 15 dependiendo de la, de la calidad y del punto de origen del suelo del que estemos hablando. Luego hay que tener muy en cuenta que hay que practicar fertilizaciones con humus líquido prácticamente semanales y sobre todo que no les falte nada de agua. O sea, el agua es imprescindible para realizar plantas grandes. Desde este bonito vergel y con estas bellas plantas nos despedimos hasta el próximo programa esperando que hayáis podido disfrutar todo lo máximo posible.